Estamos aquí nuevamente en la feria del diseño porque la vez que hemos venido se ha puesto muy buena y vamos a entrevistar a diseñadores, así que acompáñenme, como <risa> ¿Qué es lo que te motiva a Lo que nos motiva, pues principalmente como te digo, expresarnos, eh, no es solo lo visual, digo también queremos conocer personas, transmitirlo y principalmente el gusto que el que la gente tiene sobre nuestro producto, eh, es como que algo que nos motiva, ¿no? queremos compartir ese jajaja, ja, ja, ese qué padre, eso qué bonito, ese, el tiempo que invertimos, es algo que al final te llena como ser humano, creo que es lo más importante, más allá del de dinero o cualquier otra cosa, digo, cosas materiales, está bien, pero en general lo esencial, lo más, eh, lo más indispensable creo que es eso, ¿no? Lo que sientes y cómo la gente acepta tu buen trabajo. Me motiva que pues cada vez somos más personas que utilizamos productos que son amigables con el planeta. Me gusta mucho diseñarlos eh, desde el proceso de hacer la ilustración y llegar a ese punto donde digo, oye, pues me gustaría tener algo así. A lo mejor hay más personas que les gustaría tener algo así. Es muy general la pregunta. ¿Qué no me motiva a hacerlo? Pues es como una necesidad de compartir es compartir lo que me gusta con los demás, por medio de mi trabajo. Uh, bueno, este, en pocas palabras, realmente lo he, ¿cómo se dice? Lo he platicado con mi compañero, mi socio, sobre lo que hacemos y lo que significa. Eh, creemos que podemos compartir como un, un mensaje o más bien una, una esencia de lo que nuestro producto transmite. Queremos pro, eh, producir, y producir esa misma... <risa> Queremos compartir esa misma esencia sobre el amor hacia lo retro, o sea, lo cute, los colores, eh, lo que nos hace felices, lo que nos recuerda a la infancia y todo lo que ya no tenemos. Este, creo que podemos reírlo de alguna forma en algo más moderno. Como puedes ver, producto de pins y stickers, o sea, realmente parece muy simple, uh, superficialmente hablando, pero todo el trabajo que hay detrás realmente creo que es lo que vale y es lo que nos ha permitido trascender y realmente ser exitosos en lo que hacemos. Así que estoy más que feliz porque realmente nuestro trabajo duro ha dado muy buenos frutos, la verdad. Eh, bueno, primero empecé a hacerlos porque yo quería comprar unos jabones y los quería comprar por internet, pero se me hacía muy caro pues el jabón en sí y el envío. Entonces dije no pues o sea, está súper caro y dije bueno puedo buscar otros otros jabones de que para ir a comprarlos así y también estaban bien caros y dije no pues no. Y dije, bueno, pues yo puedo aprender a, a hacer jabones, porque pues el primer producto fueron los jabones. Y dije, bueno, está bien, voy a meter a cursos. Y ya me, me metí a cursos, empecé a hacerlos. Y al principio nada más hacía así como que para venderle a las amigas de mi mamá y a mis amigas. Pero luego ya después empecé a meter más productos y ya se empezó a hacer más, como que algo más sólido. Este, pues la tiendita en línea, la página de Instagram, de Facebook y así. Entonces, por eso empecé porque me gusta crear productos con diseños, vaya que a mí me gustaría tener que a las personas les gusta y no encuentran normalmente en muchos lugares. Porque me gusta sería la respuesta más rápida, este, es algo que me apasiona hacerlo, eh, surgen como una idea y luego es como una necesidad de desarrollarlo, de cosas que me gustan, cosas que veo o que me van pasando, lo voy transmitiendo a través de mi trabajo como una necesidad al final de comunicarlo mis redes sociales serían Chicos Rodantes en Facebook e Instagram Chicos Rodantes sin espacios así como suena Este por el momento solo tengo esas dos redes y hay un giveaway me parece que se cerró hoy o si no va a ser mañana, no recuerdo bien pero sí, estamos ya cerca de 6000 seguidores en Facebook y 3000 en Instagram mis redes sociales es Ictali, entonces en Facebook, en Instagram y en Kitchen así nada más Ictali. Mis redes sociales en Facebook estoy como Odri, en Instagram como Odriono y nada más, son las únicas que tengo de hecho. Mis redes sociales me pueden encontrar en Instagram o Facebook como Fangora y es por donde regularmente estoy publicando más de mi trabajo. Muchas gracias. Cualquier cosa igual también me pueden escribir.